Hoy traigo un vídeo en el que estamos en el servidor Roleplay de Asterio 8 y bueno, voy a contar una cosa que ha ocurrido, ¿vale? He estado eh, dejado el servidor abierto por la noche Y eh, me ha desaparecido todo Es decir, yo eh, había puesto ya el Andor más hace un tiempo eh, Que no se podía entrar en una mafia ajena ¿no? Y eh, por lo que he visto, eh, me han entrado en mi mafia. En esta mafia, todo esto lo he tenido que reajustar de nuevo. Y me han destrozado eh, todos los cofres que había ahí de la mafia. Y todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha sido esta mafia, ¿vale? Que eh, han cogido y se han pues han, bueno, han, han hecho eso, ¿no? han, han cogido y han... se han pasado las normas por el forro y se han, se han metido en mi, en mi mafia por lo tanto de esta gente lo que he hecho yo ha sido, eh, como era de esperar, eh, banearlos permanentemente, los he tenido que banear permanentemente, ha, ha faltado una salta una norma de, de del servidor y como veis ver aquí muchas cositas, vale, muy bien vale, pues todo esto ahora lo que vamos a tener que hacer es destrozarlo, vale vamos a empezar aquí a hacer un reideo es lo que viene siendo eh, a los admin, ¿no? un reideo a los admin eh, yo lo, no sé no sé qué decir es, es como es, es como es la cosa al parecer eh, la gente aquí no, no sabe no sabe seguir las normas pues yo la verdad es que no me voy a poner aquí a hacer el padre de nadie así que eh, de donato así es, así es como es yo lo había dejado bastante claro si quieres jugar en este servidor, tienes que seguir las normas. Y si no la sigues, pues ocurre lo que ocurre: no juegas en el servidor y se acabó. Mucho más fácil. Eh, no lo puedo dar. Eh, vamos a poner aquí: Hells. Bueno, sí. Furi. Más, vamos a darnos una 10 vale, más fácil para el item health otro item Fury, eh, start, esto, a cerrarlo. Sí. Simplemente abrir esto Liberarlo un poquito Poner Esto Y me voy a poner ahora No me quiero cargar la ventana porque aquí va a haber otra mafia Pero bueno, de todas formas aún así eh... Lo vamos a hacer Rocket Launcher Reditem Rocket, dame 20 rockets Muy bien A ver Vamos a ir por aquí Me cargo los cristales, bueno no pasa nada, si me cargo los cristales Vamos a ver que tienen esta gente por aquí Ajá. Que tienen por aquí Muy bien yo sabía que era esta mafia La que... La que se había puesto a hacer todas estas cosas Y yo... No soy tonto, la verdad Sé... Sé que mafia es la que haya estado entrando en el servidor Y cuál no Vale A ver... Fuera. La verdad es que prefiero, prefiero la idea con Rocket rock Launcher, la verdad, me parece más divertido. Y lo peor es que la gente se creerá que a mí esto me molesta. A mí el hecho de haberme tenido que poner a... ...a cargarme esto, la verdad es que... ...me da un poco igual... ...la verdad, los que han perdido el tiempo son ellos... ...los que han creado esta mafia en... ...hacer la mafia... ...han sido ellos... ...los que se han pasado... ...los furia... ...que hay cosas... ...que no... ...no se pueden entender... ...todas estas cosas que estáis viendo aquí... Eh, ...son cosas de... ...de un evento que estuvimos haciendo ayer... ...por lo tanto... Eh, no haremos muchos más eventos después de esto vale, aquí hay más cosas perfecto, a ver, qué me queda vacío vacío, vacío vale vacío vacío vale, muy bien pues barra item ladder y bueno, no mucho más la verdad es que, a mí, vacilarme gente como, como esta no me va a vacilar. unas cositas por aquí. Si se metieran con, yo qué sé, ellos, si estuvieran haciendo anti-roll contra una persona normal. Vale, tío, pero es que uh, te has puesto a, a raidear a un admin. Es que no solo te has puesto a raidear a un admin, es que lo has hecho cuando no se puede hacer. Si me hubiera raideado en un servidor eh, PvP, pues ya la cosa cambia, pero aquí ya no estamos hablando de eso. Vale, pues no mucho más, vamos a tirar todo esto, ¿verdad? Me gustaría usar más los C4, pero da igual, está bien así. Barra Clear Y estaba haciendo ahora mismo por la mañana, estaba, estaba haciendo otro. Estaba practicando otro servidor no, mira, voy, a... voy a usar los C4 Mira ¿tú por dónde? Detonator Muy bien Voy a usar los C4 Está bloqueado el coche Una pena Se bloqueado el coche eh... Esto Bueno Puedo hacer así, o estas he dos, a ver, cojo esto, he lo muevo aquí, lo muevo aquí, un <ríe> Fury, mm, vale, yo me lo voy a cargar todo, la ¿no, verdad. Más practico, practico, hasta line con con las plantitas. ¿Vale? ¿Qué más me queda? No mucho más, no. Ah, bueno, claro, esto casi se me olvida. Los cards. Ja. Vale. ¿Verdad? Yo quería usarlo. Yo quería usar de hecho. Eh, ocho voy a coger dos por puerta. Ahí, ajá, y esto no no sé lo, lo que han podido hacer, la que han podido hacer, pero vamos, que, que a mí. La verdad es que me da un poco igual. No es una cosa que a mí me vaya a costar mucho ponerme a... a cargarme esto. Vale. Rocket. Rocket. Rocket Launcher. Intentar no cargar el cristal, pero no. Bueno. Venga, da igual. Voy a darle justo en la puerta. Ya eh, está, ¿no? Ya estaría todo más vacío que el mar. A ver. Sí. Todo vacío. Todo vacío. Pues muy bien. Eh... Vamos a ponernos una PW de esta, una Honey. Y ya está, ya estaría todo. Yo creo que con esto ya estaría todo arreglado. La verdad a ver me he entrado mor que de mi mafia pues ya está, ya estaría esto arreglado ya sabéis, hay una mafia más a la que os podéis unir si queréis eh, pero si os vais a unir seguid las normas, si no queréis también un pequeño baneo no mucho más, espero que os haya gustado este vídeo, si queréis más vídeos de Unturned, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que nada, chicos, en noche, pues, este capítulo espero que os gustado. Bueno, ah, he estado hablando con un chaval que me ha empezado a modificar eh, un mapa de un Unturned, el mismo mapa que tengo, pero lo le ha empezado a añadir más cosas y tal para el servidor roleplay. Por lo tanto, eh, voy a tener que cambiar de mapa, voy a quitarlo... Eh, todos los barricades, porque si no, no va a coordinar con lo que viene siendo el mapa, ya que es un mapa diferente. Y bueno, hombre, ya por lo menos no, no me tengo que poner, por ejemplo, a o sea, reconstruir las cosas que se han cargado los de la mafia esta, que bueno, que ya están vanadas de, del servidor. Eh, quitaré seguramente, debido a esto, eh, las nicoreps y armas de raideo para que eh, no se hagan este tipo de, de cosas que luego llega alguien y se pone a se pone a reidear los sitios de las otras personas, por lo tanto no quiero que esto vuelva a ocurrir lo de las mafias, voy a quitar el NPCS además, el hecho de que lo hayan reideado todo, ahora mismo no pasa nada porque como si iba a cambiar de mapa pues no afecta en nada y eh, bueno el, el, por lo demás eh, los jobs y todo eso se mantienen los grupos y todo sigue igual todo eh, y bueno mientras tanto mientras subo bueno, mientras cojo el nuevo mapa lo que voy a estar haciendo es eh, jugar en el otro servidor que sería el de arena sniper que lo tenía yo de hace ya un, un tiempito voy a estar jugando en ese, en ese servidor por ahora y ya está y con eso yo creo que hasta que se vuelva a abrir el servidor roleplay pues eh, todo va a estar perfecto. Eh, estoy aquí para poder jugar algo con vosotros en este servidor. Y bueno, seguramente esta tarde ya esté el nuevo servidor roleplay. Ya, ya lo veremos. De todas formas, vamos a, a jugar algunas partitas a ver a ver cómo va la cosa. Y que una, la gente del servidor roleplay. Ya que bueno, ya que no está ahora mismo abierto el servidor roleplay, por la cosa está en el mapa, pues que podamos jugar a otra cosa. Me habría encantado ver grabar la partida de antes y yo me he quedado cuatro de vida chaval. Sí, pero si es que es lo que estoy haciendo... Es que, mira, estoy haciendo varias cosas. Si no, primero el primer servidor... ¿Vale? Que sería el de... Sí, ah, no, coño, que eres tú. Que pues ella Eh, Termina aquí, eh que estoy haciendo, estoy haciendo ahora un servidor es que yo, yo, a mí el RP, el RP me gustaba, me gusta, en principio, yo lo voy a dejar por ahora, pero yo cuando me vaya, que va muy rápido, yo cuando me vaya a la playa, no, no voy a poder estar de nil. entonces lo que dejaré será o una arena o cogeré o, o dejaré la... Sí, ya. Sí, sí. Aquí hablando, la gente son muertos para darlas en la cabeza. pues. Se llama apuntar que escúchame. El, el, el hombre este que es muy bueno pero creo que es moro o algo no Me ha huido no que lo que yo te estoy diciendo es que no voy a pues voy a mutear aquí eh, no voy a dejar el servidor roleplay abierto durante el verano ¿sabes? Yo me voy dentro de uh, de verano no me no puedo dejar un servidor roleplay abierto así ah, porque sí sí que, sí que seguramente dejaré esta arena o no sé o ya veré o dejaré el pay pero pero en verdad me da me da un poco igual <ríe> no muere la bestia Pues ha muerto varias veces, eh. La que ha sido epiquísima ha sido la, la de que me he quedado cuatro de vida. Eso sí que ha sido épico. Hola. Hola, hola. Una no, os he, he dado un hecho a los dos y ya no habéis no podido hacer nada Hola, hola Pon kits Pon kits Y, te, y pones el kit que más te guste, el que tú veas sí si lo veo de primera no lo voy a matar, ¿sabes por cicho? Sí, no me he puesto los HHP? ¿no? ¿O sí? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí, los he puesto ¿Por qué está? ¡Tío! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! <ríe> ¡Salta! Venga, compañero creo que estos han sido los de. La, estos eran los de la mafia 3, los que han raidado el servidor, bro. Que os lo he dicho. Que a mí, A mí no me va a molestar que hagan eso. sí total. Soy yo el primero que no hace. no hace caso en un roleplay. Yo dejaría que se Yo. Pues yo es que, la verdad es que como que, eh, que. A lo mejor, a lo mejor quito, quito lo de. lo del roleplay y dejo el, el que estaba creando ahora. Que, que. es una es un mapa PvP. El de o sea, militares y rusos. Sí. Mira, toma. Uf. Un roleplay militar, que la verdad que está. que está quedando muy bien. Lo estuve haciendo ayer con uno y la verdad es que me está gustando, no sé, seguramente, a lo mejor lo paso a eso, que no lo sé. También es, depende de lo que, yo, lo que yo me divierta más. Y la verdad es que creo que, creo que va a ser mejor así porque para jugar un roleplay me puedo meter en, un, en otro servidor sin problema. Creo que te lo he enviado, a ver, míralo. Ya, además hago, competencia. ayer yo qué sé, lo llenamos entero. Y. Chia. Se ve todo, ¿no? Sí. A ¿Eh, ¿te ayudo? ¿Qué coño? <ríe> ¿Qué hace Unir? <ríe> El Unir se ha venido en... El se ha venido... <risa> Emmm... Eh, esto en hasta este y no me mates... Ah bueno... <risa> lo siento... No lo hago ¿eh? aquello... <risa> Hostia... qué co... Se ha puesto delante tío... <risa> Aquí todo, tío. Me voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Ah, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. ¿El qué? Ah, eso está dice. Pues una partida más mía, chayo. yo. Gracias, me salva. ¡Hostia! Me ha dado Heltrum qué coño. Eh? Si ese no era ese. Uh -huh. Bueno. Muy bien. Así, así quedaría. Ya veré lo que hago con con el servidor. Veré cuál de todos pongo. Te sí, lo he quitado encima y hasta luego los dos. Sí, cuidadito con él. Le he metido, le he metido, le he metido mocha a cada uno. El batman es hacker El batman es hacker, ¿sabes? Yo no que sé, si dijera que... Que tú eres hacker, pues bueno Pues me reiría Coraje aparecer en la granja solo, es una yo contra dos. Fácil, pero si es que solo quedaba uno, tío, yo creo que quedaban más. <risa> sí. Hombre. Hombre, es que toda esta gente que está jugando aquí prefiere el rol, porque son de roleplay. amor, <risa> nah, o sea, aquí ahora vendrá uno en moto, porque estaban disparando por allí <risa> uy, ese yo, sin querer Y es que no veo a nadie ella El team... Ah, lo veo. Allí en el cross de uno. Le da. Eh... Cómo ve. ¿Dónde? Ah, lo veo. Eh, espalda. Lo veo. ¿Le dado? Está por allí. Está ahí detrás del arbusto. Y ahí está el Batman. Soma, soma, soma, soma. No va a sumar. Está ahí. ¿Sale uno? Sí, está ahí. Pídale por el lado. Ay, el otro por el otro lado, qué bien. Dos contra uno, eh. Oh, qué pena. Dos contra uno. <ríe> dos contra uno, dice. Y él tiene un team de tres. <ríe> Son tres, dice dos contra uno. Soy un España, team de tres, ¿cómo puedes decir dos contra uno? España es el peor equipo del mundo y Argentina ya ni te cuento. Madre, madre, madre, madre, madre, madre. ¿Te ha matado? Fuerte, yo no lo eh. ¡Qué buena! Sí. El Mario este. Se un feo. Voy a hablar aquí el millonario. ¿Cuánta hora lleva, niño? Pero si yo no he dicho nada. Gordo, mm. Alex, eres más feo que mi culo Alexander, tú eres más feo que mi culo hmm. Alex, más feo que la mierda de lata Sobre ¿qué está diciendo aquí? no nada más no hacer. ¿Te voy cargar Mario? ¿Qué está ahí. ¿Eh? Ah, vale. Yo me he cargado al que... ¿En dónde? No, soy yo. Lo he recargado. La casa marrón arriba. Ya está muerto. Cuidado a ver si va a estar todo el team aquí dentro. Sí. Termina aquí. ¿Dónde? ¿Quién queda ahí yo? ¡Ah, sí, lo veo! ¿Te has metido por el medio? ¿El que no está porque no es no, hacker, que le he metido ahora mismo. Que no es hacker, que tú seas más malo que la droga, no significa nada. El hacker es... Eh, soy yo. Soy malo? ¿Todo malo? Me están llamando hacker ahora a mí. Pero no, pero bueno. Joder, muérete, hostia. te voy a curar sigue vivo no? oye oye oye oye ¿Qué tipo de laje es este? Míralo, su muerto. La próxima semana estamos al último asado. Ah, vamos a hacerla. Barra kit S1, Barra kit S2. No, no puedo, no puedo equiparme lo creo. No sé. Borra XDW123, ¿sé ¿eh? quién es ella? Hostia, me he quedado quieto. Por tonto. <risa> en verdad ya, ya con esto vale.